Nunca pudo tener descendencia y siempre lo supo, por eso su único consuelo era hacer muñecas, las muñecas más reales que se han visto. Cada una estaba realizada con mimo, con la mano experta del artesano. Cada detalle de sus caras, manos, cuerpos, son increíblemente realistas. Como si estos rasgos, bellísimos y finos, pero carentes de vida, hubiesen formado, en conjunto, un ser humano. Estaba orgulloso de su trabajo, y por ello se dedicaba en cuerpo y alma a preservarlo. Después de todo, eran sus niñas, y no podía permitir que ninguna se estropease. Aunque siempre había alguna que, oh, vaya... Número 8 ha perdido el ojo otra vez. No hay remedio. Mañana, como cada noche, deberá volver al campus High Grounds a por más recambios frescos para su octava hija.